Buenas tardes. Mi nombre es Israel Gutiérrez González y soy autor del artículo titulado Correlación entre diferentes contaminantes atmosféricos de la Ciudad de México y el área metropolitana. Este trabajo es un trabajo en donde se lleva a cabo un análisis estadístico de la relación que hay entre concentración de partículas suspendidas y la concentración de gases contaminantes en la Ciudad de México y el área metropolitana. Particularmente en este trabajo se consideran los datos extraídos de las estaciones de monitoreo de concentración de contaminantes y las cuales están instaladas en diferentes puntos estratégicos, tanto en la Ciudad de México como en el área metropolitana, y nos enfocamos en los datos del año 2017. Eh, se consideran seis diferentes eh, gases y tres diferentes tipos de partículas, los cuales son de los contaminantes más estudiados eh, a nivel mundial. Sobre estos compuestos se calcula la correlación para la partícula o gas entre distintas estaciones y la correlación entre diferentes partículas o gases para la misma estación. Dentro de los resultados que se obtienen en este trabajo, se nos proporciona la visualización de algunos patrones de comportamiento en donde puede observarse la acción conjunta entre contaminantes eh, y la cual puede ser sometida a un riguroso análisis para continuar la investigación sobre los posibles efectos de esta interacción. Para el cálculo del coeficiente de correlación, eh, nuestros atributos corresponden a las mediciones que se hacen sobre las concentraciones de las partículas y gases contaminantes en intervalos de una hora durante un mes. Y para este estudio se consideran las mediciones de las concentraciones de los gases dióxido de azufre, SO2, dióxido de nitrógeno, NO2, monóxido de carbono, CO, óxido nítrico, NO, óxidos de nitrógeno, NOx ozono O3 y las partículas PM2.5, PM10 y PMCO. El estudio se realizó con los datos obtenidos de 10 estaciones que se eligieron de acuerdo con su distribución geográfica como muestra representativa de las 43 estaciones. Los resultados pueden ser consultados en este artículo que se publica en la revista de investigación Ciencia Ergosum. Agradezco su atención.